Los salteños aún recuerdan con mucho dolor aquellos días de la masacre de octubre 2003, que terminó con la vida de más de 60 personas y dejó centenares de heridos y la huida el 17 de octubre de ese año del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es así que los actos en homenaje a los caídos se dio inicio con una misa en la avenida 6 de marzo. Sí, uno es la cuestión humana. Hemos recogido a muertos a la parroquia de Villa Ingenio. Después de este lado, tenemos que venirme a este lado porque ya nos han comentado, nos han avisado que pasó también en el sector de Sencata. Entonces, decía, ni olvido ni perdón, justicia. ¿Se sienten traicionados por Carlos Mesa usted? Ya le hemos manifestado en ese, en ese tiempo cuando necesitábamos de su declaración que él obviamente nos ha traicionado y de esa manera había traicionado a todos, ¿no? a todo el país en realidad porque no, no, no mantendría su palabra en principio porque su declaración hubiera sido muy importante en ese, en ese momento que llevábamos adelante el juicio en Estados Unidos. En la Vallivian han disparado los, los soldados y a un joven igual lo han matado, yo agarrado de mi hija, estaba caminando. Era grave ese, ese momento cuando nos han disparado esos ratitos no han tenido miedo de disparar ni a, frente a nuestros niños. ¿Por hoy día estoy bien dolorido, dolido? ¡Qué sí, por la García Mesa que quiere volver ¿Cuándo? a nuestro gobierno, no, no, no vamos a aceptar ¿cuándo? ese masacrador. Ah, va, no, qué ya, de vuelta quiere masacrar a nuestra Damos ciudad del Alto. Este Por eso quiere volver. Estamos bien dolidos para García Mesa. Y tantos huérfanos, tantos abuelos, her, hermanas se han quedado viudas, así se han quedado hermanos. Bonet y Carlos Mesa son las mismas porquerías, eh, porquerías, eh, ahora quieren ser. Eh, quiere ser presidente nuevamente para, para volver a masacrar a los salteños. A 15 años de aquellos hechos, los salteños declararon como traidor a Carlos Mesa, quien entonces era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, por haberse negado a declarar en el juicio contra Sánchez de Lozada. Él ha dicho ni perdón ni olvido, pero sin embargo eso había sido por encima. Mire, al al exigir que vaya a declarar en contra de Sánchez de Lozada, traicionó a toda Bolivia, traicionó a la ciudad del Alto, traicionó a todos los heridos, traicionó a todos los que han ofrendado por la ciudad del Alto de la Paz, por los recursos naturales de Bolivia. No no están en cárceles, han escapado, han usado... Bueno, mi país como refugio y para evitar eh, la justicia aquí en Bolivia. Por eso, sí, es una. Para, la verdad, para mí es una vergüenza. Y es porque yo estoy trabajando en esto. Es porque hay otros gringos que están trabajando en esta causa. Porque... Carlos Mesa traicionó al, a la patria, a la ciudad del alto. En su momento planificó, organizó de entregar nuestros recursos naturales. En su momento planificó, organizó para masacrar a la ciudad del Alto. Pese a que un tribunal ciudadano de ese país norteamericano los había hallado culpables e inclusive calculó una indemnización de 10 millones de dólares. Sin embargo, el magistrado no encontró material justiciable. Ahora el proceso está en fase de apelación y los demandados contraatacaron con una demanda para que se les pague parte de los gastos erogados. En el litigio, Goni, tal como se lo conoce a Sánchez de Lozada y el Zorro, como solían llamarlo a Sánchez Bersaín, se declararon victoriosos, inclusive pretenden anular con base en ese veredicto el juicio que tienen en Bolivia. El alto de pie, nunca de rodillas, fusil y metralla, el alto no se calla, gris. Pueblo algonismo, armado de coraje y valor. Vencer o morir es la consigna. Patria o muerte es la consigna. Adelante, siempre adelante, hasta la victoria final.